En words. Eh, la empresa es conocida por un juego llamado ¿Conocéis el juego alguno? ¿Sí? has jugado? Está en Steam, Sale, Autumn a Sale, Autumn Sale. Cerda, a ver que si queréis, puedes interrumpirme. Si algo que, que vas a preguntar, pues, o claro, a más tarde, lo pues, diré. Si no, pues, de esto y tal. Igualmente, habrá un web más tarde para que lo que queráis. ¿vale? Al final, público de un lado tiene muchas preguntas, sobre todo cómo montar una empresa, cómo hiciste esto, cómo hiciste pasta. Entonces, pues, eh, habrá tiempo para todo. Pero, eh, okay. Entonces, eh, como he dicho, la empresa se llama Inteworks, la fundé hace cuatro años casi, en enero de 2014, y somos ahora unas 13 personas, pero empezamos, tenemos 5 me parece, 3, ¿vale? Y lanzamos el año pasado una lagami, población, personas, plan de entorno, sobre, más o menos. Eh, y a día de hoy ha vendido unas 250.000 copias creo, algo así. Eh, pues bueno, pero antes de todo esto, no llega aquí de golpe, obviamente, sino que hay, hay en camino. Eh, y hace pues esos cinco años, creo que era, hasta ese pico estaba pues igual que vosotros, escuchando a la gente y a alarme de, de lo bien que le había yo todo en la vida ¿no? y es fantástico y yo quiero hacer juegos y demás y bueno pues, parece que ya la gente nace ya en la industria y no está en realidad, ¿no? entonces es que sepáis que hace, hace nada, posteriormente estaba estudiando videojuegos de la Punto Fabra con vosotros igual que vosotros y, eh, estaba en, yo hice ingeniería informática la Punto Fabra en, en Glorias Luego hice un máster en, en videojuegos, de la Pompeo también. Y nunca ha sido. muy nada por estilo. Eh, no sé por lo el... sí, claro. que. <risa> pues, nunca ha sido muy grande. Antes estuve en la OPC dos años, me tumbaron, me fui a un PUNPEW de rebote. En la OPC, tomación, suspendí tres veces seguidas a la asignatura. Um, creo que no os animéis y si os mucho, pero apura. Eh, pues a todo eso, eh, no tiras toallas y, y, bueno, una nota que mental que voy que poner aquí es que información, eh, no tienes nada como esto, no es útil, no sé que sean convulsiones cosas así pero hay muchas cosas que no crees que van a ser útiles nunca, hasta que te encuentras haciendo, calculando, no sé qué física de rebotes para tales... Eh, notas y no sé qué en el juego y te vale ¿por qué no atendía esto? o, entonces, o clases de cómo haces espuma ya y producción y cosas así y después realmente eh, se aprovecha otra cosa que me gustaría resaltar en parte informativa es aprender a trabajar con gente sobre todo gente que te cae mal porque en el curro eh, sobre todo con artistas empiezas piezas que no siempre te van a caer bien así que Mejor que ir a los por sus defectos de y, y pasa página y, y ya está. Así que aprende a trabajar con ellos y después experimenta con las asignaturas que te dieron. A mí eh, estaban asignaturas eh, prácticas, un eh, poco, no sé, si prácticas de hacer algo con 3D y tal, pues yo no sé, me monté un Minecraft en C, intentaba meter mis eh, pasiones o mis intereses como prácticas, intentaba colarlas como pudo como podía intentaba aprender por el camino, ¿no? Y esto en el futuro ya lo no me puede servir bien Seré pues, de fondo, una práctica aquí también de imagen sintética, de hacer un render. Y que en el futuro esto me sirvió para tener mejor temas de, de series y gráficos. Y por el camino, pues, hice eh, un montón de proyectos personales. Eh, no sé, un PDF, pues, se movía, no daba mucho. Pero, eh, durante toda la carrera, pues fui haciendo pequeños juegos, eh, la derecha fue el primer juego que hice en Android, el primer de carrera, o proyectos para Game Jam, sobre todo, Ludondare, cosas pequeñas, aunque sea no sé, un par de días, hace un pequeño proyecto, eh, todo te va sirviendo de valor en práctica. Así que recomiendo que si podéis, eh, creo que supongo si que os obligarán quizá a participar en Game Jam. ¿Os Presentar, participar. Eh lo que viene de Barcelona, que la hacen en un par de meses creo, luego eh, Dare, que es online, tipo de cosas que te obligan a hacer un juego en muy poco tiempo, te obligan muchas veces también a colaborar con gente, y es como hacer un mini máster. Eh, en que... eh, entonces, ¿cómo empezó el tema? Me han pedido juegos, me dijeron, oye, tienes un año para hacer con cuatro personas más, bueno, cinco personas más, un juego. Que esto va a ser tu carta de presentación y tu currículum cuando el día mañana le envíes el CV a quien sea. Y eh, toda esta gente que esté sorprendido del lado no tiene ni idea de juegos. ¿Vale? Así que, búscate la vida. ¿Qué hicimos? Eh, este juego llamado Power Shadows. Eh, ¿Qué dijimos, vale, ¿cómo podemos hacer un juego que mole en menos de un año? Pues era un juego de sigilo. Juego de sigilo, tienes un escenario lineal un enemigo con patrulla y todo el rollo y tienes una animación que es moverte y tal y pegar, nato alto, no tienes que curarte sistema de combate, no tienes que curarte nada súper complejo, entre comillas, es eso, una no roller scope, que diga buscaros algo muy muy concreto que sepáis que vas a llegar. En eh, caso nosotros dijimos que haríamos combate, que haríamos cinco niveles, no sé qué, al final lo recortamos todo. mejor tener un par de cosas de 10, que tener 5 cosas acabadas de 6 que la gente va en lo más putre, creo. Lo más putre es lo que va, va a definir tu proyecto. Así que eso, centraros en algo muy concreto, fue un con alquiler Fitur, finalmente. En el caso, del era, eh, en el alquiler Fitur era en los se puede transportar o sombra sombra y puede crear sombras. Esto no estaba en ningún lado, llamaba la atención y nos funcionó. Es lo que nos diferenciaba de cualquier otro juego, que... Y por último, iCatching, que es eh, buscar algo que visualmente llame la atención. No me hagáis un plon de Botoguard, un plon de Tomb Raider o lo que sea, porque me aseguro que con el tiempo que tenéis esa experiencia no va a quedar en un charter y claro, que en el y no va a diferenciarse de nada del resto. Es que eh, buscar mediante dirección artística o lo que sea algo que llame atención. En nuestro caso que dijimos más el juego en Zer Shading, estilo Toon, Cartoon y demás que es relativamente fácil de, de conseguir Tienes eh, un look bastante eh, único y, bueno, funciona Entonces, ¿qué pasó? Acabamos el master con, 6 seis eh, alumnos, tres artistas, tres formadores, unos artistas eh, se cayó por el camino porque los artistas se con él y lo echaron eh, pero nuestros padres estamos felices así que yo por mi cuenta puse el juego en Reddit, eh, vi el tufo de gameplay y con eso lo echaron. El game made by five consiguió eh, muchos votos no sé si cómo decir Reddit pero consiguió muchos votos para la época sobre todo en el Reddit de games y qué significa pues que había muchísima gente que estaba interesada en este juego Acabamos de validar que esta cosa que hemos tirado un año haciendo pues, se supone que para nuestro currículum y para aprender eh, era un juego que tenía potencial comercial Entonces pues yo estaba preparando eh, Obviamente pues lo recogieron otra gente de prensa que yo soy PC Gamer, lo que yo gané Yo flipé mucho que eh, claro, eh, mi juego lo los de un PC Gamer mío. Eh, claro, Bien, la nos tiene un año mejor por estudiante. Eh, ¿Qué pasa? Pues de aquí decimos, eh, somos grupo de estudiantes, nos hemos llevado bien, entre comillas, lo que sea, hemos funcionado como equipo, eh, no tenemos críos ni hipotecas, de momento, así que vamos a correr, eh, esta es nuestra ocasión para hacer algo, eh, además de que mi he un servicio y hemos ¿no? contestado. Eh, Dije, ¿qué hago? ¿Me pillo un avión y me voy a Ubisoft? Eh, ¿dónde era? Ubisoft, Croacia, a hacer el settlers free to play de Facebook, que era lo único que me aceptaron, o me busco la vida. ¿Ves? Que era free to play en España, o free to play o juegos numeritos en fuera de España, o te buscas la vida aquí. Y como no tienen ni idea de que en qué consistía esto, pues me busqué la vida aquí y... peligro. Pero bueno, salió bien la cosa, ¿eh? Ahora eh, explico el camino, que no es trivial, pero salió bastante bien. Entonces, vale, vamos a hacer el equipo. Vamos a hacer el juego profesional. ¿Cómo? No tenemos ni guarda de negocios, ni, ni cómo hacer las cosas. Lo que sí que tenemos claro era el proyecto. ¿Vale? ¿Cómo pasamos esto de un juego de indie de estudiante? Que es un año de juego para hacer un juego de 20 minutos. Eh, juego hecho en plus y en KX con librerías open source y todo muy arcaico eh, con tal de aprender un mejor y tal eh, primero era el scope ¿no? eh, oye primero vamos a cambiar a unity a, cambiar a real lo que sea vamos a cambiar a unity por qué porque yo tengo experiencia en unity por ningún bueno vale. eh, el juego no puede ser la hostia, tiene que ser más o menos eh, la misma idea eh, tirada y ampliada un poco y tal no Dijimos, vale pues va a tener pues seis niveles seis personajes tipo de cosas. Mercado. ¿Es un mercado para este proyecto? Lo hemos validado con el post de Reddit, con el tema de la prensa. Seguimos mirando, no había juegos de ninjas, de, de, de naturales, con esta estética oriental, por un lado. No sé que alguien saque un juego, dentro de un año así. Pues, bien. Y luego, el tercero creo que era motivación. Eh, A mucha gente que esto lo cumple, scope pues, y market, Ponerte el juego y dices: Mira, voy a hacer un, un clon de League of Legends, un clon de Time no. O Mobile Free to Play, que Candy Crush, que lo va a quedar. Porque los datos lo demuestran. Pero cuando te pones, quizás, un wow, juego que, que a ti no te mueran nada hacer. Y vas a estar pasando mal haciendo una empresa, <coughs> mirando financiación, buscando un <coughs> y demás, para hacer un juego que, que no te va a llenar en el día a día. Vas a dedicarle, tranquilamente, 8 o 10 horas al día y vas a estar medio amargado pues creo que eso es importante eh, no es contar todo en que sea un juego que tú te encante eh, solamente eso, pero si se cumple esto no está de más que el juego que vas a trabajar eh, sea algo lo que vas a disfrutar y lo que crees ¿Vale? eso al final se, se ve en el juego, eh, el amor Tienes que tener un cuidado de elevator Pee te voy a pronunciar asasin del de Shao de Punto esto ya ha llamado la atención de publishers o de quien sea de prensa y tal. Esto va a ponerlo arriba todo. Eh, entra por los ojos. No es un... Eh, es un platformero 3D con mecánicas y puentes físicos. Eh, nadie ha dicho eso. No. Vale, así que buscad algo que llame la atención y que no se haya hecho. Porque si no, ¿qué pasa? Pues que no te diferencias del resto. En nuestro caso tenemos varios publes de en el mercado. Mira, de ninjas, con mucho. Tenemos más de ninja, 2D diferente, más rarista entre comillas. Tenemos pues el Tenchu que hacía muchos años que no salía nada, era relativamente más eh, rarista. BitTel y Metal Gear son militares. El Stix es demasiado fantástico y tal. A la gente no le mucho el un 2. Pero bueno, y así que estamos nosotros. Tenemos un nicho de mercado, fantástico. Vamos a, a pillar esto de aquí. Entonces, lo mismo que antes. Eh, Pasado lo de Pout Shadows a, a GAMI, pues centrarnos en los, los típicos fitos que se ven en la parte de atrás de la caja del juego, que es lo que le va a pasar a la gente por el Steam. Pues All is for que es, mira, no es voy como la de seguir para adelante, miren cuatro tiros, hago pistola, pistola, pistola, en counter, están muertos. No. Juegos chungos, hardcore, bla bla bla, esto funciona en el tema de. Marte. Eh, el estilo de arte llama la atención, eh, bueno, centrar el juego mucho en. Diferentes animaciones de Starfield, diferentes maneras de matar y la verticalidad la agilidad eh, con el teléfono y luego el tema de los poderes y demás. Vale, os dejo de tocar los planes, eh, Perdón, os dejo de aburrir. Y vamos a lo que mola, que es... Eh, ¿Cómo pasamos de estudiante a empresa? Primero de equipo. ¿Vale? Éramos tres programadores. De ingeniería informática, nadie era un emprendedor, ni era ni tenía un MBA, ni tenía para hacerlo. Eh, los artistas eh, son un poco así y dijeron: Yo no me la juego, me voy a trabajar a Sushapoin, etc. ¿Cierto? Alguno claro que quieran, tú lo quieres. Eh, entonces, quién estás en el equipo? Obviamente, lo básico para mí es que haya un programador, ¿vale? un jefe de programación, un jefe de arte, el entrepreneur, el emprendedor y el líder del equipo, ¿vale? No digo que sean diferentes personas, pueden serlo, pero estos roles tienen que estar muy bien diferenciados. En nuestro caso éramos tres programadores. Eh, pues nos sentamos delante de lo que era persona activa, nos dijeron, vale, ¿quién es el CEO? ¿Qué es CEO? ¿Quién es el CEO? ¿Quién es el CEO? Oh? Eh, mira, yo soy CEO, en ese tal, está. Y porque es que este. Eh, experto en inteligencia artificial, no sé qué... Y bueno, se lo creyeron, ¿no? Porque son contrarios. Pero al final... Pero es verdad, tienes que... Eh, al final la gente de fuera del equipo te, te quiere encasillar y, y de cara a fuera del equipo tienes que encasillar a, a, a la gente de tu propio equipo, ¿no? Y poco a poco todo va cayendo por su propio peso de, mira, si a mí se me da mejor o me gusta más eh, hablar con publishers o negociar cosas o o presentar el juego, pues quizás me pega más eh, con mucho que pase el 80% del tiempo programando mecánicas de juego o sí. eh, si esto ha pasado, ¿verdad? si el, el artista que hemos contratado para que sea director de arte tiene el gusto, en el culo y aparte, eh, es disléxico y aparte eh, ¿cómo se llama el cruz? el artista, artónico, el artista artónico, pues quizá no debería ser director de arte, ¿no? Pero se siendo unos programadores, tres socios, el director de arte. ¿eh? Porque no es con gusto. Lo llamamos director creativo para que no heréis la sensibilidad del la <risa> Entonces, bueno, pues... Más que nada, al final es... Eh, que vuestro equipo... Esto lo digo ya. Aquí sois muy colegas y tal, pero en, en cuanto montéis una empresa... Fijaos que... que ser profesionales... Eh, que tengan muy, muy diferenciados de qué se carga cada uno. Que no haya luchas de políticas de poder y tal, de no, es que el juego yo creo que ya sea así, el otro dice así y no a manera de empatar. O a nivel de dirección de arte, que cuatro tengan opiniones diferentes y como todos somos amigos, como so, todos somos los socios de la empresa, al final no hay una dirección única. Así que, nosotros mismos decimos, mira, todo lo que sea de, de gameplay, acabo decir yo te paraba Si Es algo de cativo de historia, lo decide Álvaro. Ah, Salvo de, de animaciones, movimiento y tal, lo decide. Hacer el esfuerzo de separar de y definir quién va a tener lo, la última palabra. No un mal rollo ¿Vale? Entonces, cuando tenéis el equipo montado, que en nuestro caso, eh, los tres socios, lo primero que hicimos fue ir a diferentes escuelas de arte de Barcelona eh, a las. A los a la presentación de proyectos y ir a reclutar a gente, que diríamos que su proyecto mola, vamos a ir con ellos. Y, pues, vamos, <coughs> y se fueron juntando ¿vale? a un a nuestro equipo. ¿vale? Eh, poco a poco. Pues, después eh, está el tema de la gente que no es de tu equipo, pero que molaría que te ayude. ¿vale? El tema de networking. Esto es. Eh, Vale, tienes tu equipo de artistas, grabadores y todo el rollo. Vale, pero ¿quién te hace la música? ¿Quién te, hace, ¿quién te presenta cada audio, ¿Quién te va a hacer el marketing? Porque no te veo muy motivado el marketing. Eh, este tipo de cosas, o las contratas, realmente no tienes dinero para hacerlo, o buscas a gente que, eh, que tenga las mismas ideas e intenciones que tú, quiera hacer algo también, de, de parte de esa media naranja que es tú, eh, puedes ir a partes iguales o, o porcentajes Es mi caso, ¿no? Eh, pues para el audio, por ejemplo pues Pusimos información del juego En, en Six creo que era un de blog Y nos contactó Una pareja de músicos Por ejemplo, de, de Escocia No, de Escocia no De Estocolmo de Suecia De Suecia y de la casualidad de que yo me iba con mi pareja el fin año, Pasar el año en Suecia Vas a juntarnos a hablar A ver qué pasa y nos llevamos muy bien y tal, con el proyecto y dijeron mira, pues vamos a haceros el audio, la música del juego a cambio de X% de, de royalties. Vamos a podernos eh, esperando que el juego lo acabéis eh, en X años trabajando gratis para vosotras y al final esperamos eh, todo esto. Compartir reales, también no sé si el juego va a salir bien, va a vender o no, ellos tampoco lo saben pero... Si les que el proyectos, pues van a formar parte de todo. Es pues, eh, lo que pasó con audio y música, en su caso. Lo que pasó con marketing, que conocía un chaval que había trabajado en el Dead Light, eh, No, en el Dead Light. Eh, durante la Gamescom, como conocía allí y tal. Y se juntó como un tío de marketing y prensa del equipo. Eh, y cosas así, pues, varias. Así que siempre... Intentar hablar con la gente por Twitter, por Facebook, okay, no tanto, pero en eventos que vaya a hablar con todo el mundo, porque nunca sabes que si este tío que ahora mismo trabajando haciendo la localización, la producción de juegos, de Ubisoft, no sé qué, y ya mañana pues te lo pues, eh, partimos. Vale, ¿cómo funciona ¿Un montar una empresa? Yo no tenía ni igual right? eh, Nadie no tiene idea porque o sea, si soy muy afortunados, pues hay que ir a clases de pues, ¿vale? En mi caso, en ingeniería informática, no. Y el que la, si daban algo, no tiene ni idea. Pues, está saturizado. Eh, y en el máster tampoco decían nada. O algo, que de esto. Entonces, ¿qué hicimos? Para vale, mi idea, vamos a un sitio donde te enseñan. ¿vale? Sí, pero saben de lo suyo. Yo no quiero saber lo suyo, pero me obligan a saber lo suyo. Para sobrevivir, así que... Es un mundo superiores. Eh, ¿Qué pasa? Pues... Eh, dijimos, vale, ¿cómo se monta la empresa? ¿Alguien lo sabe? No. La empresa cuesta 3.600 euros en crearse, pero nadie te dirá cuánto cuesta eh, cerrar la empresa, porque es mucho más caro. No te lo diré. no general, dicen que ahora unos se euros para cerrar la empresa. El caso es, eh, fuimos a Activa, que es un servicio gratuito que hay en Barcelona, en este caso está es la de Glorias, que no solamente Marcaró, otras entidades tienen su propio servicio, asesoran, no dan clases gratuitas de, mira, una empresa, pues es una sociedad, anónima, no sé, es una sociedad, no sé qué, tal, tal, tal. La, la, la, la, la montar empresa hace así, así, así, así. Y tienen funcionarios, sí, eh, asesores que te ayudan a montar una empresa, eh, a hacer los trámites y hacer todo el pescado, todo el rollo, ¿vale? Eh, obviamente, ten algo ahorrado con socios. En el este caso, pusimos 1.000, euros cada uno para montar la empresa. Y después, eh, más pasta nuestra préstamo aumentada para pagar empleados. Después, ya a eso. Pero el caso es que estuvimos aquí eh, incubados. Es pues que hay una oficina, hay una oficina a un precio bastante bajo. Desde marzo de 2014, más o menos, hasta. Octubre de 2014 hace pasar a la GPC, que era otra incubadora, cegadora, eh, también no me ¿vale? Eh, bueno, si no estás sucediendo para trabajar, en tu casa no, quizás no está más cómodo, quizás eh, algo personal, pues te buscas un tipo de oficina, o algo así, pero cuidado, ya la que tú montas en la empresa, empezar a pagar autónomos, empezar a pagar cosas. Así que mi consejos que monté la empresa solo cuando realmente haga falta. Es un sitio donde trabajar, no monté. ¿Vale? Trabajar al taller negro, terminar todo esto y traer pasta al pulsero o sea, saquéis en fin, no ¿Vale? de sorpresa, un Por tanto, no es falta. ¿Vale? Eh, Preguntas hasta aquí, ¿Te podemos hacer? ¿Entonces al, al final eras, eras tú el CEO, por decirlo así? Se bueno supone que sí. Sí, sí. Se supone. chef eh, que era Jeff Interface. Sí, supone que es el que va a hablar con Bullsers, eh, que negocia contratos y que viene a rachar. ¿Y la idea principal era tuya? ¿La idea del de de, juego de la presa? La idea del Ojo. juego, sí. ¿El juego? a ver, yo ya que sí, eh, que, que eh, pues era pues, muy vídeo, Se ha cortado. El juego fue esa resolución en el máster, diciendo lo que he visto antes, que era un juego con un escobo muy ajustado, y no tienen idea una, de un gran Zelda o un Waker, de un juego de... es un lindo sitio la guerra, de así, y tal, y bueno. Y, en total, Mira, ¿qué pasaría si pasaría si fuese un... Más sino, pueden eh, montar las sombras. Ya está, lo único que dice. A partir de ahí, la pues, abuela fue rodando, y un montón de cambios, obviamente, desde quitar el combate hasta que al principio el tipo de personaje se metía en el suelo y iba como bajo tierra, bajo las sombras hasta salir, o tenían plan chica, levantar de más sombras al final, así fue. y eh, gran Y la empresa, pues. Hablo varias veces, eh, se pues hablaba sobre todo de montar algo, pero hacer un juego diferente, porque estamos al final se pausados, con el Master. Eh, pero bueno, la gente se iba cayendo. Entonces, pues, sí, sí, es mala, mucho tal, pero a, que a uno le dice no, es que en Novarama me ha ofrecido esto, o en Italia me no ha ofrecido esto y tal. Pues, pues, obviamente, eh, por pillar, pues, seguro, pues, cada uno, cada uno que, que ¿no? Sus la cierta niña económica de cada uno se ¿sí? tiene. Entonces, los que sí que nos fijamos ¿sí no caros, agrandan. ¿Tú me das tu pregunta? Sí, sí, sí. ¿Más mm. sí, sí, preguntas? Vale, bueno, tenemos el equipo, tenemos este para curar. Eh, vamos a ver cómo nos mutamos la ya tenemos la idea del juego, pero estamos como a tardar una ¿no? cuestión. Sí. Así que al final, empezamos eh, con un documento, bien, es Documents, documento que se Un nombre horrible. El día que el señor Sony, junto conmigo, me dijo, vale, es esto hasta pasa, ¿Qué te parece el nombre de tu juego? El cambio, lo cambio, ¿no? Así es, pero que es horrible. De lo que sí, también, bueno. eh, el caso es empezar con un documento de diseño Que está muy bien, es muy bonito Sobre todo porque eh, Word o lo que sea Para ir soltando, vomitando Todas las ideas y mecánicas y cosas Porque en tu cabeza suena todo muy bien Pero hasta que pones por escrito Te das cuenta de que de Cómo se propagan todas las variaciones Esta mecánica tan sencilla Supone que tenías en tu cabeza Así que yo te recomiendo hacer un documento eh, el llamarlo, etcétera, donde ir colocando volcando y eh, dejando muy bien definidas cada parte de un web. No tiene por qué ser un doc, entonces una wiki, o algo que crea más cómodo. al final... Tu equipo no va a trabajar con esto. Porque nadie va a ponerse a buscar en la página 48, la gente y pico, donde se ponía el tamaño de esta licefaz. No es práctico. va a estar cambiando el documento cada vez que se toma una decisión Pero... Para decisiones de tan largo plazo, por ejemplo, eh, ¿qué poder saber en el juego? ¿Cuál es el script tree del juego? O cómo es el comportamiento de las IAS del juego. se puede poner ya, mira, ya no hemos pensado, está escrito. La siguiente vez que surja no hay que pensar otra vez porque ya lo hemos escrito. No está pasando muchas veces. Tienes que repensar algo porque hemos pues, comido cuál es la solución. Entonces, eh, aparte del documento de diseño, que la mayoría de equipos no son mías, son la gente que hace diseño. Eh, hicimos un GAN, un antes un, una planificación global del proyecto, donde pues dices, vale, eh, hay que hacer tantos niveles, cada nivel, aquí no, tantos PROs eh, Cada props se tarda alrededor de cuatro días, modelarlo, utilizarlo, UVs, eh, ponerlo en el proyecto, tal, tal. Pues, ponlo aquí en la línea, porque tiene que hacer otra persona, depende de él. Es decir, con animaciones, con o bailes, eh, la información, y demás, y final te das cuenta de que casi de madre. O sea que sea una aproximación muy, muy, muy sutil y ya te da un primer punto de partida, digamos, para saber si te estás pasando de la raya con el scope juegos. Y esto es muy útil, sobre todo tenerlo actualizado a veces semanas de semana, lo actualizando. Realmente si tienes un productor o un equipo, en su este caso el animador se convirtió en productor, pues, va genial que vaya manteniendo esto en plan de y cuando alguien se pasa del de esto, pues irá cortando esto. Metodología ¡Wow! eh, para trabajar, cada uno trabaja como puede, como, como quiere, digamos, pero todos trabajamos con una mezcla entre Scrum, que es como ¿es como ya? Sí. ¿Vale? Entonces, cada dos semanas eh, de fines objetivos, o, es digamos y lo repartes a la gente por ejemplo, ¿no? Eh, y hace semanas y ya está acabado todo esto pues, eh, eh, y pues hacemos una parte de esto para cosas que son objetivos muy claros un features por otro lado tenemos también un Kanban un Kanban eh, es más que nada un do un progress y don para cosas en plan props cosas infinitas donde que hacer 200 y pico y lo artista va pillando. No el es más no va a cambiar esta línea. es Tenemos la cabeza. Eh, y esto, bueno, típica pizarra de, de Canva, ¿no? Lo que sea, que al final piensas con esto, pero se empiezan a caer todas las papelitos al suelo y es una mierda. Y te vas a buscar tools de verdad, para que sepas. Tienes que buscarlo por el suelo hasta ahí. Eh, en otro caso, lo que usamos nosotros es Pablo para sí, sí, sí. manejar tareas. Está súper bien, ¿verdad? Sí. Te juntas Canva, te juntas Scrum todo en el mismo sitio. Y utilizamos Google Docs para lo que es documentación, eh, GDD, cualquier documento Excel de animaciones o Excel de products, que es el, el la textura hecha, cualquier te cosas, y Discord para echar en el de de equipo para hablar entre nosotros de qué hay que hacer, pasarnos quizás eh, ficheros, eh, bloquear assets. Unity es, es currado. Unity es amputada porque si dos personas que trabajar la demo escena, no pueden. Cuando están con Git son pues, binarios, eh, si alguien toca un profile, pero no puede tocarlo, porque si no, lo lo escribirá. Así que aquí avisate, oye, estoy tocando el nivel 1, que nadie más lo copie el Fabro era como es como el Treillo, pero. Fabro. ¿Se puede poner en internet? ¿Te enseño por qué? No más ¿Para si Vale, por ejemplo, estos ahorros, pues... Eh... Uf, ¡Pues uf, ¡Por ejemplo! Eh... proyecto por ello Por ejemplo, tenemos un Kanban de, de investigación. Oye, vamos a investigar eh, cómo hacer... Eh, ...personajes, cómo hacer... Eh, la documentación, la documentación de la edición de arte... De el pipeline de los blogs, o sea, cada cosa, pues, un, eh, por ejemplo, un Slayer, o para investigar esto. Este es el Definition of those, que es cuando está esta idea hecha, pues, pues será tal, tal, tal, ¿no? Y las personas, lo que sea. Y los vas a asociar a, eh, a documentos con lo que sea. Entonces, pues, eh, por la de la por ejemplo, tengo aquí medios que tenemos que hacer, cómo que un cambio, mira hay que hablar de esto, hay que hablar de esto, planificar estas charlas y, y ver qué hay que hablar en esta charla. Los, los Entonces, la charla de página de blogs tiene que hablar cómo se hará la generación de Google, la generación de los futuros líderes. Nicolás, ya estaría el, backend, el, diseño, el, diseño, el, arte, el más del el del diseño, de la en arte, no sé, otra cosa. Aquí pues, hay un sprint de flores, bloqueado, testeo y grabado, profesional, que dura X días. Puedes tener Kanban de clubs, de cinemáticas, de imágenes, de, de niveles, de diferentes vibe eh, lines para cada parte del proyecto, porque no todo el mundo trabaja igual. Los artistas eh, los, los no van a trabajar igual que tomadores damos bus o conectamos sitios eh, pues nuevos aquí cuando ves books, pues, tienes bus tienes infinita de bus asignar riales y bueno si lo montas white pues, eh, pues, puedes snappy eh, puedes asignar eh, eh, dónde sucede esto en qué posición ha sucedido de cámara esto y puedes eh, en el, en el es decir, eh, tengo un MOOC aquí, pero el propio juego con un comando, te lo envía al servidor de API de Pablo, te genera aquí el, el error, digamos, de la tarea, y te tener incluso el, una imagen de screenshot de en qué momento ha sucedido esto, para que la gente sepa qué ha pasado. Mucha... Preguntas? Yeah. y, y... Para compartir el proyecto de Unity con otra persona, utilizabas GitHub, ¿no? ¿Me has dicho? Eh, no, ya no. Eh, antes usábamos GitHub, pero al final eh, es... se puede hacer con GitHub. Eh, hemos estado mucho tiempo, ahora entero en serio, con, con GitHub, para que se puede hacer sin problemas. Ahora estamos trabajando con esto, el FM, que, es que está integrado con Unity. Y tiene una de edición para artistas que es como la parte de blocos Entonces, tienes control de versiones de FDX, de G, FD, de SD. Tienes cubierta, tanto el proyecto como la parte de, de NAS o de Globo, responsables. Están correctos. Está ha pensado para. Pero es es como un kit, al final. Tiene la nube y todo. ¿Más preguntas? Vale. Al final, utilizar las herramientas que de mejor vayan, no tiene por qué ser estas. Nosotros hemos probado todo esto, hemos pasado de Trello a Guía a, a plan a, a un montón. Pues, al final, mira, nos ha gustado a Pablo. A vosotros les guste Trello, porque más sencillo. Ahora también es. Vale, esta parte es la que la gente siempre viene preguntando. ¿Cómo consigues la página? Ese le pregunto yo. Esto es lo que ha costado a la gana. ¿Te crees que vas a hacer un año aquí, con juegos, los años, pero si a hacer un tipo de Esto Es lo que ha costado y malviviendo. Malviviendo significa que eh, los primeros seis meses los tres jefes no cobramos y los cobraban con a cien pico euros. Eh, después, eh, empezamos a los empleados cobraban 900 y los socios 600 Y cuando cogimos la pasta de Sony, eh, los empleados cobraban mil y pico y los socios a mil. Así que, uh, fantástico, eh, se ve. más algo en trabajar en carrefú. ¿no? Eh, esto es un presupuesto muy bajo para, para un juego así, en verdad, eh, un juego así, con un, un sueldo normal, digamos, de industria, te que ha costado un millón y medio, no es demasiado. No te que nada. Eh, ahora mismo para, somos 13 personas, nos cuesta al mes unos 40.000 euros mantener el equipo. 40.000 euros, como ya está pasado. Y lo peor de todo es que la mitad se va a llevar mejor. Poder no ver. Pero bueno, eh, costaba esto. Estamos en enero de 2014. ¿Cómo hacemos? No sabíamos que costaba esto. Digamos ¿eh? que en un mundo flower power costaría mucho menos. Pero bueno, 3.600 euros que cuesta montar la empresa, eh, 3.500 más que tenemos de familiares. Eh, y un personal, personal entre los tres a la casa, en plan de no sé, quitar el piso. Así, pero con el máximo que podíamos pillar antes de que nos oye, eh, serán no sé, mil euros cada uno de préstamo y con estos 20.000 euros eh, empezamos a pagar a los empleados entonces serán cuatro empleados ¿vale? ¿qué pasa? pues que hemos ¿sí? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> un starter, falló, empezamos pasa eh, pedimos un MISA ISA es un eh, préstamo participativo que significa que ellos te prestan eh, acorde a lo que tú pongas en la empresa. Si tú eh, tienes 21.000 euros de la empresa, por ejemplo, titulado, ellos te prestan 42.000 euros. Nosotros pusimos 21.200, o sea, entre sacar pasta del banco, lo que nos queda ahorros y tal, conseguimos todos los 21.200, más lo que teníamos ya puestos en la empresa, que eran 3.000 y algo, conseguimos ¿no? eh, 24.000 y 5.000. Entonces, en esa nos dio 45 años. Lo bueno de este préstamo es que, eh, si la empresa quiebra, eh, digamos que no te persiguen. No van a tu casa. Porque, pues, Lo han jugado ellos, porque es un préstamo de estado, para estas cosas. Para mí me he citado, está pensado para avanzar al país. Para eh, bueno, que el año pasado, redujo un en el 80% de estas ayudas. que, entonces, según lo que he citado, así que. Esto mola. La Universidad eh, también tiene otra ayuda igual, eh, D de, de, de, de, de, de, de, que es igual. Eh, es participativo y mola más aún porque te pueden triplicar lo que tú tienes en la empresa. Eh, hace unos meses, Rajoy también eh, ¿Vale? quitó el impuesto eh, este del canon digital, que era con lo que la Universidad financiaba este, este Pero bueno, A ver qué tal. El caso es que con esta pasta, pasta que la pedimos en agosto y nos llegó en diciembre, hay o sea que el final me ya no hay pasta para pagar a la gente, que sepas que jodes porque conseguir no a llegarte en cuatro meses la de Entonces, pues planifica. Llegó más tarde, es el 1 del 15, vale, o sea, en diciembre más o menos y el banco en enero. El 1 del 15 llegó la pasta, que pusimos en agosto, vale. Más tarde, pillamos un préstamo al ITEC. Es lo que he dicho, de 50.000 euros. Y eh, otro préstamo a la casa de la Río de 50.000 euros. ¿Vale? Eh, fantástico. Y entonces llegó por fin, después de un año y pico currando eh, y de que no veíamos a Luz, pues llegó a Luz. En este caso era PlayStation UK, PlayStation Europa, que nos dio eh, 200.000 euros. ¿Vale? Eh, solo le dijimos, oye, estamos 200.000 50.000 euros para acabar el proyecto. Pero no. Yo estoy haciendo el pie. Vale. <risa> no nada más. Eh, así que bueno, cuando Sony te da o Pulisher te, te da esta pasta obviamente esta pasta es un adelanto cuando sale el juego, los primeros 200.000 euros van a ir a por el, van a, a, pues, a ellos, antes de que tú veas un duro, y te lo da acorde a unos milestones que tú defines en un contrato que es, mira, cuando el juego tenga tres niveles y un malo hecho, pues estamos 40.0. En verdad el la firma. El segundo maestro pues es x niveles. El tercer maestro cuando está en paz El K es cuando el juego pase esté acabado. Eh, y, el o, y el último cuando pase jugando. Pero aún así, eh, aunque son no es esta pasta, entre que saques el juego y te llega el dinero, Quizá pase el y quizá el juego nunca recupera 100.000 euros. Así que, en el caso de que sí que lo recuperase, no sabemos cuándo lo recuperaría. Ni tardas una semana ni seis meses en, eh, en generar 5000 euros de ingresos. ¿vale? Pues, ¿Cómo aguantas ese tiempo? Pues Pedimos otro préstamo a un de 100.000 euros, para aguantar un mes por lo menos entre que el juego salga en Steam y Steam te pague. ¿vale? es que ir avanzándote, a ver cuándo me quedaré sin pasta. Pues muy bien o más que vaya, no pues, sé. qué, avanza. Así que, en total, el coste de consumir el Tadagami. Eh, lo guay es que, como todo fue cambiado bien, el seed de contributions es menos el 11%, que es la pasta de los socios. Pero, tenemos aquí un parcel bastante bordo de préstamos, que seguimos pagando. Eh, y un 47,3% que son. O sea que pese a todos los montones de préstamos y cosas que nos hemos hasta el cuello, mmm, todo eso nos resultaba ni siquiera la mitad, de lo que he la mitad. <coughs> si púrese o el gordo de una no pasta, lo demás son limosnas para levantar. Bueno, y pues eso es lo que he personal contributions, personal 2 los titulos, que son los participativos son... y esto es lo que le costado el, el budget con un sueldo que te puedes permitir no comentar sé. ya en nombre ¿Preguntas? ¿No creéis que no muestro que fue demasiado ambicioso el proyecto? Es decir, si el coste real pudiera ser un millón de dólares no era mucho dinero Sí, era ambicioso pero, claro, hay que decirte, por un lado es algo que queremos hacer, por otro lado lo hemos tirado para adelante, Dan, bueno, ya encontramos soluciones y en el peor de los casos ¿qué puede pasar. Eh, son préstamos participativos. Eh, si la empresa se hunde, pues la mierda no se vuelve. dos los 7.000 euros así que hemos pillado entre, mil, así, entre los tres, que a cada uno al final le ponen 6.000-7.000 euros de préstamo. Bueno, mira, eh, al final de tu viajecito, el experimento te ha costado dos años de experiencia a cambio de 6.000 o euros. Sea, no sé, máster que no sé, no sé, un año de máster o dos años de experiencia real, montando la empresa, conociendo a la LinkedIn, ahí, de aplicaciones. Eh, yo lo, siempre lo pensé así, que mira, estoy a tiempo de, no tengo poderes en ni vídeos ni nada, estoy a tiempo de invertir 6.000, euros en esto, eh, a ver cuánto nos lleva, y, y todo el tiempo, que hago camino, y lo que no he ganado, nada, como miles. Eh, A cambio de toda la experiencia que me está dando esto, todos los contactos, aprender un montón y con esta gente. Que es una personal una gente que no puede realmente permitirse, como yo, vivir tres años con la espada. Hasta que ver si funciona o no esto. Quiere existe ya. Se va se va a sumar a pues, eh, la pointer, va a a la que la jugamos se bien por experiencia propia la jugamos, se bien. Por la gente a la que la pointer, a la que si no es por Sony, o no hubiese salido algo. ¿Cómo? Si no es por Sony, o no hubiese salido algo. Probablemente. Eh, no lo sé, imagino que hubiéramos encontrado una manera de sacarlo, donde se han recortado, eh, algún publisher que nos pagase mucho menos y malviviendo como pudiésemos. Al final, Nadie... es tu niño pequeño. Mucho. ¿Quieres verlos ahí ¿no? en la próxima? Así que bueno, Pero, No sé. No, no sé si hubiera salido. Obviamente no me estado en salir. Ya veas, la empresa, en no sé. la final salió y recuperó la pasta en dos semanas. Ah, yo puedo... Más o menos la haber respondido ahora. Todos estos préstamos, excepto el de la CAISA, si hubiese pinchado, Sí. Eh, pues claro, el de la caixa sí lo tienes que pagar Porque ese era préstamo normal Sí, sí. la caja era el préstamo normal El, personal. el resto Son préstamos participativos Y los que los dan No te los va a dar la caixa, la caixa. Eh, Con mucho La división de la caja de capital riesgo Que es la que nos dio 50.000 euros .000. .000. Eh, Son empresas o entidades Que se las juegas ¿Por qué? Porque es un mensaje observativo, significa que ellos ingresan en X pasta y el interés que este que pagar tú depende de lo bien que te haya ido, no es un interés fijo. Entonces, ahora quizás tú pues, solo ves un interés del 10 Creo que no puedes encaminarlo. O sea, Un lado de la EGISEC, de, de la... y en ISA están pensadas para incentivar a los emprendedores y empresas pequeñas que no van en plan, no a, a pasta. Tienen una, una bolsa de dinero cada año para invertir <coughs> y ir perdiendo, un millas. Pero quizá uno de cada diez que empiezan lo consiguen y empiezan a hacer un O en España, ¿sí? creo Es aprovechar estas cosas. porque lo estamos pues tan para eso, para que puedan arrancar y están para tirar ese dinero. Sí que esta casa que va al riesgo y tal, es que van a algo ya más seguro. No sé, pero abríe, se ve entró. Cuando ya tenemos firmado, pues hoy. Como pues mira, esto saca el juego, todo... se saque pasta o quizá no, pero luego son de fin. Sí, empecemos también, que porque... está vivo. Ahí. Obviamente no me hubiera pillado un testament personal de la Las votemos y los tengo. Estar sí, todos no. de pero en España tenemos Pisa, tenemos el IFET. Luego está la ayuda media de Europa? la ayuda media de Europa? que por lo general que piden que la empresa tenga más o ¿no? o que tengas un un ya ya antes está de la la otra, que has dicho? ¿Es ¿Ceniza? Vale. está la ayuda media de que ¿Cómo está la ayuda media de con uno de los asesores de allí, actor financiero, pues con él para mirar plan de empresa, plan financiero, plan no sé qué. Y él está harto de hacer esa, de ¿no? Entonces lo que hace es una organización de plan de empresa, de unos tiempos a cinco años, eh, inténtate, no sé, te que va a pasar por, por el mundo. Eh, el caso es que, bueno, es una organización que te ayuda a hacerla allí para que la gente de VISA vea que el proyecto tiene sentido eh, que tiene un retorno de Eso y dice en el caso dice también lo vimos vamos allí, te ayudan en todo y vas a presentarlo allí en un powerpoint a decir, mira, el proyecto es este, este, este, este los números cuadran porque tal, tal, tal y esta es la proyección de pasta y todo eso lo mismo, y luego, pues, bueno, si trae un jurado profesional Quizás de ahí en y en leyes o, o algunos dos tres, en notan si sepan, pero son ahí, de allí, que se hablan de, de números. A bueno, esto es que me refiero a que ya has de enseñar el proyecto y ya has de, O sea, ha, ha de haber un mínimo para sí, pero, que se invierta. O sea, que en ese estilo, si pues sea un documento GD, y ya está, pero. puede ser, ¿eh? Pero por lo general tienen un mix tipo. El prototipo, al menos el de la habilidad que es cuando presentas de gente Mira, pues, El prototipo, por ejemplo, esto es un juego es muy bonito con pisos y lo que vamos a hacer y tal El prototipo es el tipo de una semana Tiene ¿no? bien presentado, tiene sentido proyecto, el proyecto Tiene un equipo de gente adecuado para hacerlo, y el scope es adecuado, el mercado, es típico Es decir, los seis los cumples, ¿por qué no? Que y quizás no se lo miran tanto se miran más que que todo el cuadro de números y tal hasta allí a Madrid a Pablo y fuera Ahí sí, sí, a ver no sé si está que <tose> que es un, ¿Cómo conseguías organizarte para pagar los trabajadores si la empresa durante un año y medio o más solamente se mantiene ingresos por préstamo? Eh, los préstamos operativos, por lo general, no tienes que empezar a pagar eh, al volver de préstamo hasta el cabo de un año o dos años. Este pues primer y el segundo año, con mucho, pagas eh, los intereses, las carencias. quizá pagabas, tienes, te dan. Eh, o sea, después que te dan 42.000 euros de préstamo Pero vas, vas pagando cada mes, quizás 400 euros 300, o sea, la carencia Entonces, tienes, tienes un tienes tesor, tesorería Para ir pagando a la gente Entonces, En nuestro caso, eh, con un personal de 21.000 euros Nos pues, iban pagando, pues, euros, 900 euros, 900 euros, 500 euros, 500 euros mucho, quizás 4 o 5 meses Estudiando como podía con el siguiente préstamo, pues, de nuevo, y, pues, pues, de, quizás, Quizás, si llega un momento en que un mes se puede pagar a la gente, mientras haya buen rollo y todo el mundo lo entienda y lo has dicho desde el principio, la gente asoma los riesgos, la gente está contigo en el viaje. No, no, no, tuvo que, no tuvimos que dejar de pagar a nadie en este momento, pero, así que pagábamos una mierda. La gente no sabía. La respuesta a la pregunta, pues es Con un excel un calendario Vale, de aquí a aquí llega esta pasta, de aquí a aquí llega esta pasta Y hay que pedir Sacar pasta de algún lado ya Antes de este día pues, no quedamos, en paz. También intentamos un crowdfunding eh, a llevar, creo que eran dos Claro, toda la empresa era la poca de Kickstarter, de... Shuffle, de nada, de qué rollo y dije, pues, bueno, vamos a enfrentarlo, ¿no? Eh, y un colega, uno de los profesores, le decía, mira, os hackeamos cientos de comillas No eh, Con solo un mes o dos meses creo de desarrollo eh, Lo malo es que encima la mitad de ese desarrollo era orientado a cosas que pudimos enseñar en Kickstarter, pues íbamos corriendo a inventarnos un trailer eh, para Kickstarter, ¿vale? Eh, pues tenemos un... Creíamos que sacaríamos el juego en los años así. Pusimos que la entrega del proyecto sería en la final de 2015. Y de eso dice el juego. Pusimos un límite de 30.000 euros de dólares y hemos gastado El caso es, aunque hemos estado bien, creo que nos está más a la mierda que pusimos ahí, eh, viéndolo en perspectiva. Pero obviamente Kickstarter ya no era la gallina del oro, como había sido anteriormente. La gente estaba muy quemada con proyectos que no habían entregado un juego, o encarcelado o el juego el pegado de entregado una mierda. Eh, éramos un equipo que nadie conoce. El World de Barcelona es lo más ¿vale? Eh, y lo que enseñamos eh, tampoco era para con actualista. No somos, somos el equipo de castellana, y no somos nadie. es complicado. Entonces falló. Pero vale, pues falla. Entonces cuando pillamos, empezamos a personal y si en el y en el bueno, Pero bueno, Transpanding... Tienes piezas, tienes Indiegogo, tienes un Patreon, etc. En mi opinión, no funciona. Y no sé que sea un juego muy, muy específico. Pero, no sé que seas tú solo haciendo juegos, tienes un Patreon. Puedes financiar algo, pero en mi opinión, no va a funcionar. O mucho, puedes utilizar algo de esto como campaña de marketing alguna campaña de cristal de 10.000 euros, que sé que va a conseguirlo, pero lo usas para dar una decisión así, lo que no, no da la pena. Vamos a contar con Patria, y pasar el blog de desarrollo o no, algo así, el estudio personal, al portfolio, para Patria, por ejemplo, de acuerdo, si ahí un poco de entrevisto, prensa, la tienda de domicilio, por ejemplo, no lo funcionan en cristal, pero no ¿Y para qué? Para ser pues, pero... um, eh, pavos, pues, los días en los últimos meses. a la cancha o el y dejar con para perder un mes. meses preparamos la campaña y. que estamos que no llegaban que 40%, pero eh, a er, er, er, er, er como arm parte que será mal, ¿vale? siempre han dado mucho miedo eh, pero no son tan peligrosos eh, como los pin Entonces, en nuestro caso, empezamos como cómo funciona eh, El digital lo hacemos nosotros en todos lados ¿vale? no tenemos ningún pulisie ni nada pero eh, estamos en la, la forma de en el cuadro de la story y tal los el de ellos estamos allí eh, Ingres Game, una empresa inglesa, nos llevaba al juego en tiendas de PC menores, en plan, Game Gaming, Gamergate, Gate, no sé, cosas sí, más raras, ¿vale? O sea, ponerla ahí. que me da O sea, el 90% de la pasta PC, 90% está en ti. Esto tiene cosas interesantes. Entonces, instrucción: Steam, Go, HubSpot. A no que hagas un handle bundle o un handle molding o algo así, por lo general esto quizás es un 2%. O ¿no? okay. quienes por tres más eh, Los hardware, pues diría, el sector, para el digital, eh, team, obviamente, físico, pues, market, o el sector, o en stocking, si es una física, físico, pues si yo no lo digo, games, Games, eh, general y a nivel local ellos contrataban con los for games para Francia, las games para América, Tesla para Bolonia, Avance para España y es lo que te van en cada país eh, la bueno, claro, en la versión física. Hay muy poca pasta en la versión física, pero pues el hecho de tener el juego en las tiendas, además eh, marketing, tal, aparte de que te dan un poco de caché al juego, eh, de que mucha gente que no entra al actor, no entra aquí, o padre que va a comprar al hijo regalo para Navidad, que está haciendo el juego tuyo, lo compra un público. La que lo que no llega es que no, no estás canibalizando ventas digitales por tener un juego físico. Por lo general, la gente que compra en físico mmm, no es la que encontraría tu juego en digital. ¿vale? O no compras juegos digital Pues el tema de publishers, ¿te hace falta? Depende. En su caso en PC digital dijimos no quiero no me falta nadie, porque no me fío de nadie para hacer el marketing del juego en Canastín. ¿sabes? ¿Qué va a hacer? No sé que me lo lleve a 20.000 eventos y me hagan una campaña publicitaria no sé dónde. Es que pasa lo La cosa es que me digan, no, es que necesito llegar al marketing. Esa es una idea de cómo ¿no? hacerlo. Es un que impulso para eso. Es que la distribución, esa sí va vale la pena o no. Digo, para temas digitales, hoy en día casi no me falta nadie en la distribución. Es que no pille impulso, eh, Por tema marketing, pues quizás sí, si el tío ves, uh, ¿Ves que tiene un backlog, un currículum guay, eh, ha hecho bien los tareas de marketing muchos juegos, ya sea vídeos en YouTube, temas de redes sociales, eh, llevártelo a eventos, o así, pues incluso. Obviamente esto es lo más importante: financiamiento, siempre tienen que darte un mínimo garantiz, se llama, que se te adelante una pasta, vale. Eh, en cuanto adelantamos 100.000 euros porque sabemos que el juego va a vender 100.000 euros así que no la jugamos nosotros la ganan ellos ¿sabes? Te paga? Te dan, te paga. Eso es lo más importante porque si sabes que ellos les interesa recuperarla, no van a dejar tu juego tirado el tema de contactos, que puedan decir mira no, sabemos una empresa de localización una empresa de QA para que te haga todo esto que tragan un port que juega a Switch Te puede ser de contactos bueno. desarrollo, que te ayuden en desarrollo el tema de que Twitch tenga renombre eh, que hable con prensa, que le diga los jugamento, esto no es importante. Pues, y lo malo es que leéis con Royal cuánta pasta se queda este Puise a cambio de hacer esto, esto, esto y esto. Porque la Royal Ticket va quitando. Cuidado, ¿vale? todo, todo o Es sea, mucho a esto. Hay que nunca hacerte. TP es la actividad intelectual, nunca hacéis regalo a la gami a Nanko Bandari. Si el juego lo metan, ya no puedo hacer cambios, porque la propiedad que tiene una cuanta es, se la va a dar, no sé no de No le dé porque es el valor que tiene vuestra empresa. El ¿Vale? contrato, quitarlo mucho, leerlo muy bien. Si podéis ir a un abogado y que lo revise, para que nos comente todos con más de eh, en qué países se cubre este contrato, esta institución, eh, los plazos, qué tal si lo no falla. El control que tenga ese proyecto, obviamente ellos van a escribir, quizás, eh, tener una dirección, un pequeño input de la dirección creativa, por lo menos, que no. quizás te digan, mira, soy una cuantada y, como hago muñecos para chavales jóvenes, no quiero que en tu juego haya amputaciones, o sangre a sangre. Que tengo mucho 3 y el shows? no, no, no, es que devolveré. No podría. Estos me ha avanzado. pues eso. Es vale lo que hay. ¿Preguntas? ¿Cómo hace tiempo? ¿Vale? Ya, hacemos dos o tres minutos más y si os parece tenemos el descanso. Verdad, creo que queda poco entrar a la cámara. Vale, pues a... hacemos hacemos mejor ahora el descanso, ¿de acuerdo? <risa> Nos vemos dentro de 30 minutos para el programa. Taller...